dos cero gracias por estar en contacto con nosotros constantemente mensajes que van llegando bueno bien ahora nos vamos a ir a una entrevista antes de ir a la pausa con las noticias porque ya está en línea el doctor Humberto Castaldo abogado de derecho penal eh, bueno y lo que mencionamos hoy, hoy temprano también tiene que ver con el caso Sarlenga eh, vamos a ver si podemos hablar con él que es el, el defensor eh, doctor está en línea lo tenemos está eh, Humberto Humberto Castaldo cómo le va Buenos días, muy bien, muy bien. Ahí está, lo escuchamos. Bueno, eh, lo queríamos molestar, eh, si tenía unos, unos minutos con nosotros, porque estamos siguiendo de cerca el caso Sarlenga y hubo un juicio, un juicio abreviado. Cuéntenos cómo fue la jornada del día de hoy. No, en el día de hoy no tuvimos la audiencia de Sarlenga, fue Ajá. en el día de ayer. Ah, ayer, perdón, ayer Sí, eh, no, bueno, se ha desarrollado, se ha llevado a cabo el juicio abreviado, mm. vale es decir, un acuerdo entre todas las partes el Ministerio Público Fiscal, la Defensa Técnica y las querezas, sí, por el cual se ha condenado al señor Armando Sarlenga a la pena de tres años de forma condicional, más ocho años de inhabilitación y la prohibición de salir de la provincia, como así también la reparación de 13 millones de pesos a cada una de las, de las víctimas. Uh -huh. Eh, tres años de prisión, me nos dijo, disculpe, tres años sí, de prisión. De ejecución, sí, de ejecución condicional. Sí. Vale decir, pena en suspenso. Ajá. Bueno, para para su defendido, lógicamente, es, esa fue la mejor pena que pudo usted conseguir como abogado. Nosotros estábamos por la querella, uh -huh. sí. nosotros representábamos como apoderado querellante de la, de la señora Verónica Graciela Saldaño, madre sí. de una de las víctimas. ...del joven Joaquín Maximiliano Saldaño, uh -huh. En eh, base a la, a la nueva forma del Código Procesal Penal... ...que busca solucionar el conflicto entre las partes... ...un nuevo paradigma, entendemos que fue lo mejor... ...para mi defendida y para todas las partes del proceso... ...poner fin mediante la aplicación de esta salida alternativa que en definitiva puso fin al conflicto y se le impuso una condena al imputado Salen en este caso. Uh -huh. eh, lo inhabilita, una vez que cumpla la condena, a conducirlo de nuevo, ¿no? Ocho años. Ocho o sea, años sigue la ley uh -huh. nos daba un mínimo de cinco años y un sí. máximo de diez años de inhabilitación. En este caso, eh, su señoría, el doctor Alejandro Valero, Uh -huh. impuso la pena de inhabilitación para conducir vehículo a motor por ocho años. Uh -huh. Uh -huh. Entendemos que luce justo y razonable, sí. atento a que la defensa quería, lógicamente, la mínima. Claro, claro. Nosotros nos opusimos y su señoría, bueno, nos hizo lugar y se lo inhabilitó por ocho años para conducir vehículo a motor. Uh -huh. Doctor, eh, entonces, sí. él va a tener esta pena en suspenso eh, inhabilitaciones sí. lógicamente por ocho años para volver a manejar la resarcición económica tanto para su clienta como para la, también la mamá del, del otro chico también, ¿no? Sí, son para uh -huh. las tres querellas en realidad padres de eh, la otra víctima la madre sí. de la otra víctima y nosotros somos los únicos apoderados querellantes de la señora Salday uh -huh. Bueno, es, es también es importante que se, se mencione esto. Eh, mucha gente por ahí no estuvo de acuerdo lo que es la comunicación pública, en la gente, la opinión, pero hay que destacar que esto es legal. Que esto es que el es legal. nuevo código procesal penal busca, uh -huh. justamente eso, el nuevo paradigma, resolver el conflicto entre las partes. Nosotros defendemos los, los intereses de la víctima de este caso, como así también respetamos su decisión. Uh -huh. sí, Lógicamente que es legal. Es más, la mayoría de los procesos está, se están resolviendo con ese tipo de salida alternativa claro. Son estadísticamente ínfimas las causas que están llegando a debate oral y público. Uh -huh. Así que está, están todos yendo por este camino. Que, lógicamente que es legal y sí. está tipificado en el artículo 376 y concordante del digeto del código de rito. Uh -huh. ¿Y su clienta cómo está después de, de, de este proceso? Porque, sin mal no Pero, recuerdo, yo, yo, parte, pude, yo pude hablar con sí. ella en un momento, Perdón, doctor. Yo pude hablar con ella y estaba bastante angustiada con toda esta situación. Cuéntenos usted cómo la vio. Sí, toda madre no debe haber dolor más grande que la pérdida de un hijo. Todos somos padres, tenemos hijos y no hay reparación alguna que pueda saciar ese dolor o, o repararlo o suplantarlo de alguna forma. La pérdida de un hijo debe ser el dolor sin duda más grande que puede existir para una madre. Uh -huh. Y de la forma que, que ha fallecido el señor Maxi Saldaño, ¿no? Uh -huh. Sí, sí la verdad que es terrible. Eh, por eso digo, era muy difícil también para para la madre toda esta situación. Pero bueno, llevaron adelante eh, esto eh, este juicio abreviado que marca usted, doctor, también que es un, ya que es un camino que se está utilizando y mucho por lo que me acaba de mencionar Sí, entonces. sí, uh -huh. se está utilizando mucho el nuevo código procesal que está en la provincia, en la capital desde de septiembre de 2020. 2020. La gran mayoría de los casos se están resolviendo de esta forma, uh -huh. con eh. las salidas alternativas, ya sea una probation, alguna reparación integral uh -huh. o este tipo de juicio abreviado y la causa ínfima, que ya no hay otra forma de llegar a, a una salida alternativa, se va a debatir al público. Claro pero estadísticamente un número muy bajo. Claro, Doctor, eh, disculpe, por última, ya eh, es, es un caso donde la, estos 13 millones ya, llaman la atención porque sería la primera vez que hablamos de una cifra tan alta, ¿no? ¿Cómo dice, disculpe, no lo no, sé, ah, se, se ¿te cortó? Digo que llama la atención para muchos que es la primera vez que se habla de una cifra tan alta, si no me equivoco. Sí, tengo entendido que uh -huh. es el monto más alto dentro del nuevo Código Procesal Penal y acá en la provincia. Uh -huh. ¿Qué marca precedente ahora? Sí, marca un precedente. Eh, sí si me han consultado si había otra reparación o si tuvimos otra reparación similar y sí. no. Esta es la primera causa que son montos tan altos. y Bueno, también está relacionado a la gravedad del hecho y el daño al desartir y las condiciones personales del imputado. Claro. Claro, claro. Eso, eso hay que tenerlo en cuenta porque a veces uno lo pasa por alto, ¿no? Y se queda solamente con una opinión ¿no? y no, no, no, tiene en cuenta todo lo que ha pasado. Eh, sí, sí doc, doctor. La hora, bueno, primero agradecerle la comunicación con nosotros y sé que estaba trabajando y hoy es el día también internacional del, del abogado, así que un saludo grande para usted y para todos sus compañeros que lo acompañan en su labor. Sí, bueno, sí, estábamos trabajando, sí salimos del debate oral y bueno saludo para usted y todo el piso. Sí, le agradecemos porque lo estábamos molestando de temprano, pero queríamos su palabra más que nada para que quede esto bien en claro a la población. Bueno, muy amable y muchas gracias. Agradecemos, Hasta doctor. Bien. Doctor Humberto Castaldo es abogado de Derecho Penal, defensor, de este caso de una de las víctimas, eh, llegando al final de, de, de, de este juicio abreviado, con la pena eh, que ocho años en suspenso,